No sé qué tiene las flores, lloraron las flores de un campo santo que cuando las mueve el viento lloran aparece que están llorando que cuando las... Llorando, mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río, Ay de mí, llorona, llorando, llorando, Llévame al río. que ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir y eso su esteo, Pero te extraño, cuánto te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor